¿Cómo estamos chicos? ¿Cómo estamos? Estamos por realizar el sorteo para ir a ver a El Joker La Cuarta Pared Estreno Nacional en Formosa Vamos a esperar un ratito más Para que se unan algunos algunos chicos más Y ya se viene el sorteo Acá tenemos la lista de las personas que entraron a participar están todos así que ya están todos cargaditos en la ruleta la ruleta loca de anime formosa <ríe> acá quieren giro de prueba chan chan chan chan vamos a hacer un giro de prueba hicimos algunas pruebas Está todo bien, sale todo bien. Pero bueno, para que ustedes lo no vean también que... Cómo va. Vamos a hacer un giro de prueba. Voy a aclarar bien porque esto va a quedar grabado y subido. Que esto es de prueba. A ver. A ver, ahí va, eh. A las... Cuenta regresiva. 3, 2, 1... Sorteamos. Sorteamos. Bueno, en la prueba ganó Milton, Milton que bajo 10.12, así que bueno, va todo bien, como ven, va todo bien, no se traba, no tiene lag, va muy bien. Me da la opción de remover, pero lo, vamos a, a continuar nomás, están todos, siguen todos acá, así que bueno. Vamos a hacer el sorteo oficial para las entradas, para ir a ver a el Joker, la cuarta pared. Este primero de julio, a las 21 horas, en el Teatro de la Ciudad. Y bueno, acá está la imagen. Recordemos que estas entradas son cortesía de SP Producciones. Así que bueno, vamos a hacer el sorteo entonces. Sorteo oficial, sorteo oficial, aclaro bien, eh, a la casa del ganador. Se van las dos entradas para ver al Joker la cuarta pared. Estreno nacional en Formosa, este primero de julio, a las 21 horas en el Teatro de la Ciudad. Cuenta regresiva a las 3, 2, 1... Ahí tenemos a él o la ganadora. Es lu Ani 99 así que felicidades, felicidades, felicidades para lu Ani 99 Se ganó dos entradas para ir a ver al Joker, la cuarta pared, en el Teatro de la Ciudad. No vamos a estar comunicando con ella. Y bueno, eh, muchísimas gracias por participar. Ahora se quedan pendientes... <coughs> De más info para la próxima Expo Anime, que se viene, ya lanzamos la fecha, el 6 y el 7 de agosto. Pero bueno, falta subir mucho más, falta subir los invitados, falta subir el lugar, falta subir un par de cositas. Así que estén atentis, atentis a nuestras redes. Nos estamos viendo. Y chau, chau, chau, banzai.